Nos encontramos aquí en Santiago de Chile. Estamos junto a César Parra. César, hola Nacho. ¿Cómo estás? Bien, bien, compadre. Y vamos a investigar este lugar, un ex sanatorio. César, eh, contale a la gente en Uruguay eh, dónde estamos. Mira, te cuento brevemente Nacho. Estamos en lo que fue el sanatorio Fernández Vigela. sanatorio de corta existencia, pero una historia bastante tétrica. Estamos hablando de un lugar donde se traía... A los incómodos de la sociedad aristocrática santillina de comienzo del siglo XX, los alcohólicos, eh, estamos pensando en términos de, de comienzo del siglo XX, los gays, eh, los drogadictos, esos hijos incómodos de las, de las familias aristocráticas eran encerrados aquí, uh -huh. contra su voluntad. Gente sana, uh -huh. gente sana, no eran estaban locos. O Entonces, sea, no se los traía aquí y eran sometidos a atroces procedimientos, atroces torturas. Bien, o sea que hablamos de un lugar donde hubo represión, un lugar donde, un lugar donde hubo tortura y por lo que hemos escuchado también, y me has contado fuera de cámara, hasta algún suicidio. Ah, mira, hubo suicidios y hubo abuso de praxis médica. En el fondo aquí se utilizaron procedimientos de la psiquiatría como la lobotomía, eh, ...como lo que era la bacteriología quirúrgica, pero con el fin de hacer daño... ...con el fin de dañar a esta gente que obviamente encerrados con su seguridad querían escapar, querían salir. Bien, eh, no estamos solos, nos está filmando Jaime, que es parte del equipo. También vamos a pedirle por favor a Germán. Está Alberto Castillo. Hola. Y también... Nos acompaña Romina. Paramédico, en caso de que ocurra cualquier cosa. Sí. Exacto, Romina es paramédico, así que vamos a comenzar a investigar este ex sanatorio con tantas historias de eventos inexplicables o paranormales. Esto es súper importante. A esta hora, precisamente, todas las noches, cuando la enfermera repite este rito, este paquete de memoria que hablábamos antes, de venir, colgarse y mirar, observa arriba este Pro. Como pueden apreciar, estoy utilizando auriculares con la grabadora digital y un micrófono incorporado, lo que me permite escuchar mucho más de lo habitual. En ese momento, me pareció escuchar la voz de una mujer. Haciendo el post-análisis de sonido, se escucha nítidamente su voz, aunque no podemos afirmar lo que dice al final. Por supuesto, pueden dejar su opinión a través de todas las redes sociales. Estoy en este momento teniendo la sensación en el rostro de electricidad Es que mira, por la cercanía de la hora, Nacho, es mirá, a esta hora mirá. que tradicionalmente sí. Estamos teniendo en este momento actividad sí. electromagnética. Ahí está, ahí la está tomando. Esta es la hora que tradicionalmente se dice que la enfermera hace esta caminata hacia esa viga que es donde se habría colgado. Estamos teniendo actividad en este momento electromagnética cerca de la viga en donde se colgó. Miren, ¿Mira? se encendió el remo, ¿lo vieron? Oh, sí, sí, ahí está. Mira, sí. Ahí, está mira, ahí está, miren, miren, miren. miren. Es, es la misma. Miren, lo estoy tomando, Nacho. Es ella. Se está acercando. Oye, no para. Y es importante decir que es la, está casi debajo de la viga sí. donde ella se ahorcó. Sí. Y esto es totalmente inusual. ¿Sí? Claro. sí, por supuesto. César, te voy a pedir. Luego de haber grabado una psicofonía y con actividad electromagnética detectada, decidimos utilizar el SB-11, un dispositivo que hace un doble barrido de frecuencias con la antena radial anulada y que funciona bajo la hipótesis de que ciertas energías pueden manipularlo para comunicarse. Casi de forma inmediata, tras encenderlo, capturamos dos voces. Esta es la voz de una mujer muy similar a la capturada en la psicofonía y nítidamente nos deja un mensaje ¿Escucharon? Sí ¿Una voz femenina? Ahí está apagado Perfecto ¿Bien? Sí. ¿Están viendo? Y ahí lo encendí nuevamente ese fui yo y dejemos nuevamente y hagamos tu pregunta César. Perfecto. Es, es, es la hora exacta y estamos debajo de la viga. Sí. Son las 3, son las 3.10 hermano, es la hora. Y fue el sonido más fuerte, sí. verdad, con un sonido y una luz más fuerte. ¿Hay algo negativo que hace que esta mujer se ahorque todas las noches a esta hora? Sí, clarísimo. Clarísimo, y es fuerte. No sé si percibe eso, pero es física la sensación que se percibe acá de, de rechazo. Aquí es como no, no entres, ah, hasta, sí. hasta aquí. Es importante marcar las sensaciones. Y la sensación que estamos teniendo con César en sí, este momento sí. es de no entres, hasta aquí. Pero nosotros queremos documentar fenómenos. Así que tenemos que ir contra esta sensación. Vamos. Como ustedes pueden ver... No sé si yo llego a tomar la cámara. Está apagado. ¿Se ve el off? ¿Sí? Ahí, ahí, está en off. Y vamos a probar si sin energía esto se puede encender por la manipulación energética de algo o alguien. Si eres una entidad no humana, o energía no humana, que tiene el poder de retener otras energías, ¿podrías decirnos que sí, encendiendo este dispositivo que está apagado? Sucede. Sí, sí. Oye, espérate, estamos hablando de lo que sucede: es que la máquina apagada Mostremos ¿no? de vuelta Hubo una reacción. Mostremos de vuelta, fíjense si. Eso dejaste súper bien claro, está en off, y efectivamente se encendió algo nuevamente. Hagamos nuevamente la prueba. ¿Te molesta la presencia? Ah, no, oh, es no, espectacular. ¿Te molesta que hablemos de Dios? ¿Cómo te suena la palabra fe? Amor. Lo que estoy haciendo es algo que en repetidas ocasiones sucede, que a los, las denominadas entidades negativas o demoníacas, o como las prefieran llamar, oscuras, palabras que tienen que ver con lo antagónico, activan una energía distinta. En este momento la grabadora digital captura una psicofonía aterradora con una voz que lejos está de ser humana. Hagamos la prueba nuevamente para ver si fue una casualidad sí. o no. Está aumentando también. Está aumentando también, sí. Creo que no tengo, mira, no tengo sí, está aumentando. Sí. Bien, hagamos una cosa para que en este momento no se enciende ¿bien? para descartar que haya sido una casualidad y de que aquello que lo está haciendo modificar está aquí con nosotros aquí queremos saber si eres una entidad negativa demoníaca, oscura que está con nosotros que enciendas nuevamente esta luz Quiero acreditar otra cosa. Disculpa que me tiembla la voz. Solamente se enciende ante la pregunta. Así es. Si bien la luz del Rempot que se enciende es la que calibra los cambios bruscos de temperatura, cualquiera que haya utilizado este dispositivo sabe que esta luz no puede ser manipulada por el investigador, y mucho menos hacerla variar de color. Y justo cuando pido o pregunto algo. Se suma a esto, que en ese preciso momento, se captura una psicofonía. Además, el mail meter detecta en la habitación, actividad electromagnética fuerte. La suma de estos indicios, hace que clasifiquemos a lo sucedido en esta habitación, como inexplicable. Ignacio, es una de las pocas entidades que se captan en el sector del laboratorio. De hecho, lo que dice la historia es que habría muerto un muchacho aplastado por el montacargas y que tiene a toda la espalda. O sea, que... según los medios, se esconde al fondo, el fondo, él juega, es un espíritu juguetón, se asoma por las puertas, etc. Eso ah, dicen los medios. Sí. ¿De que hay algo que dice? De que hay algo que dice. ¡Uf! Eso no debería ser. Si está contigo César, pregunta tú. ¿Estás junto a mí? Justo en el momento que César pregunta esto, la grabadora digital captura la voz de un hombre, que claramente no pertenece a ninguno de los presentes. ¿Estás junto a mí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. luz, por favor. Acércate. ¿Estás por aquí? está putrido. Hay olor como a.. Eso. Es, es un olor como a podrido. 5, toma, toma, toma, Sí, lo veo, lo veo, lo tengo. Acabo de grabar una risa. Acabo de grabar una risa. Le acabo de grabar nítidamente una risa. Yo te dije que era burlón, te dije que era juguetón, no sé. Seis Cinco Después de una ajetreada noche y para terminar Compartimos con César las conclusiones de esta investigación La verdad que muchas gracias César Gracias por, por permitirnos compartir esta investigación contigo Con tu gente, con tu equipo eh, En Uruguay la gente te va a conocer y vamos a mostrar esto en esta tierra hermana que es Chile y ojalá podamos hacer lo mismo en mi país y, y podamos intercambiar conocimientos y, e historias porque en definitiva también transmitimos las historias que pasan no, de generación en generación. El honor es nuestro, de hecho tu visita legitima lo que es el sanatorio Fernández de pidela su historia, así que muy contento de haberte tenido aquí Ignacio. Muchas gracias. Dale completar.